¿Qué pasa, por Soy Kirill estamos de vuelta con una nueva guía de ION. Una guía que a mucho va a gustar, puesto que es la traducción no oficial, ya que no es un parche oficial, porque ION 6.2 no está aún en inglés, pero es una traducción que se hizo para el servidor de Corea. Y os traigo, como he comentado antes y como se puede ver en el título, la traducción del de servidor ruso de ION 6.2. Bueno, nada más, os voy a enseñar cómo se quedaría el juego de haber traducido. Veis que pone acerca de gadget y el servidor de la 6.2 se llama Iceland. ya que me lo está recomendando, puesto que tengo un personaje ahí. Si entramos en, un, en el servidor ruso, si traducí, se vería Ion 6.2 y Ion 5.8. pues bueno, Island o Iceland es el servidor de la 6.2 del servidor ruso. Eh... Como veis, que sale todo en inglés, todo en inglés, todo en... Vamos a, ver, a entrar un poquito más para que veáis un poquito más por aquí. A ver lo que podemos ver, para que veáis que está muy bien traducido. Hay alguna cosilla que no está traducida, puesto que lo que hacemos es quitar el parche ruso, dejar el coreano y traducir sobre el coreano. Por lo cual, alguna cosilla quedará en coreano. Pero vamos, coreano y ruso son primos hermanos porque ni yo lo entiendo ni tú lo vas a entender. Lo que importa es que veáis lo que tenéis que ver, ¿vale? Aquí podéis ver que, bueno, que está, ¿veis? Está todo en inglés. Si pusolo acá, la skill está en inglés, ¿veis? Por lo menos todo lo que se ve. Ahora, lo que yo he dicho antes de la, de la quest, o sea, de, de coreano, si le damos a esta quest, vemos que está en coreano, pero vamos, que para hacer la quest no es complicado, porque ya sabéis que si le damos a lo azul, y alocate nos va a indicar en el mapa donde está resina, en este caso no va a ir, hay, hay algunas cuadras que sí están en coreano porque que se ve que la cual no está en coreano pero ya os digo lo traduzcáis o no, no lo voy a entender porque la otra opción sería ruso incluso no lo voy a entender, pero ya veis que va bien, he leído de donde me lo he descargado por todo, de hecho, lo tengo gracias a tirarnos da por twitter, de twitter por haberme me he pasado el vídeo de un agradable y amigable alemán, que ha subido los archivos, pero él lo explica de una manera muy distinta. Yo he tenido que comerme el coco y buscar por foro para ver cómo se puede aplicar de tal forma que funcione bien. Uno dicen que a veces se crea ser el juego, otros dicen que no se crea ser el juego, pero ya veis que funciona todo. ¿Vale? De hecho, vamos a, vamos a ver una cosa que me han dado. Vaya, esto está en... Está todo en, en inglés esto manda para abrirlo esto transformación pero no me dice no me dice lo que da el, en coreano o en japonés o japonés incluso dice pero aquí me dice lo que da me dice que una poción de transformación pero no me dice lo beneficio pero bueno ya digo que como lo que no va a importar mucho le doy aquí se ve y ataque y si vale, ataque esp bueno tampoco para para un para un son weave está bien ya yeah, mira yeah, qué bonito las opciones aquí la veis está todo vale grafi supuestamente dicen que eh, dicen que se ha optimizado el motor gráfico en io no lo sé no me engaña no tengo ni idea si la ha mejorado, no la ha mejorado... No tengo absolutamente ni idea. ¿Vale? Pero bueno. Nada, tú me dejas de ponerlo como yo quiero. Nada, avance. Ya está. En fin, vamos para afuera. Y os voy a aplicar un poquito cómo se parchea. Bueno, primero, cómo, de dónde se baja... Eh, los archivos necesarios y cómo se aplican veis que no todo en coreano vale veis que la gran mayoría de la cosa está en coreano esto tampoco lo dice así lo dice vale veis que muchas cosas están en coreano Pero vamos lo que lo que os tuve comentando que aunque no lo tenéis parcheado lo vais a tener en puro ruso de la madre patria y dudo mucho de que vosotros sepáis ruso y aunque esto en coreano la escuela en coreano, bueno muchas cuestan la está en coreano, tampoco que sea complicado hacer la cuesta ¿vale? recordad que este ION es para poder verlo y quitarle y quitarlo un poquito el mono de la ION 6.2 que tendremos próximamente en Gameforge y que tendremos, tendremos próximamente también en, eh, en América y esto será de un evento y si le doy de nuevo me mande todo por culo ah pues no, pues va bien ah vale, esto será de un evento de algo eh, que, es, eh, que pide, dinero no tengo pues ya está, vamos a irnos afuera que lo tengo todo preparado y explico cómo se usa, bueno, cómo se descarga y cómo se aplica el parche de, para traducir el servidor ruso al inglés que por lo menos lo que la interfaz y la skills la vemos en inglés la quest, no le importa mucho desde mi punto de vista. Vamos para afuera y yo explico, ¿vale? Se supone que el juego ya lo está instalado. Se supone que ya está instalado el juego y todo lo demás. pero bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es bajarse el traductor, bueno, la traducción. Los archivos de traducción, ¿vale? Que están aquí. Eh, os pondré el link en la parte de abajo del vídeo. Eh, os saldría esto y tenéis que darle a clone or download, elegir download zip y os bajaré el comprimido que es este, el comprimido tiene esto, vale, abrí la carpeta y tendrá este, la carpeta en strings y la carpeta UI, bien, esto como se aplica, pues vamos a echar tu palo y vamos a abrir la carpeta de nuestro Ion 6.2 ruso, que vamos a ver ahí bueno, si lo instaláis, yo lo tengo todo un juego. Tiene la, la letra que se llama Cam Game. I don't Importantísimo y para evitar que tengamos errores. Yo he hecho varias maneras y la única manera que funciona es esta. Primer paso: irnos a data y buscar una carpeta que se llama Doom. Yo no la tengo porque la he borrado y borrarla. O si queréis, cambiarle el nombre o extraerla para no perderla. En el caso que te fallado, podéis reparar el cliente, podéis reparar el juego con el launcher y ya está. Y la ¿eh? Doom. como suena? D-U-M-P. La borráis, la elimináis, ¿vale? Una vez hecho eso, os vais a la carpeta L10N, a RUS, data, ¿vale? Y borráis string. Una vez que esté borrado string, uy, seguramente no lo tengáis. cogéis los dos y Lo. Sacáis aquí, lo copéis aquí adentro, lo extraéis. Última este es historia: empezar archivo de retino, sí, para que veáis que funciona perfectamente. Vamos a darle ese copia y listo, acá listo, así de fácil. Para ver si funciona, pues vamos a abrir otra vez el launcher, que lo tengo por aquí. Le dais a UDATE, para que veáis que lo detecta todo bien, así, no va, digamos que no va, no va a machacar el juego. Así, cada claro que le dais a UDATE, no va a borrar los archivos, a no ser que haya una actualización que no sé si lo borrará o no. El caso que pone, activo y a play, y vamos a jugar, y deberíamos de poder entrar al juego, vamos a ver si entra al juego. De esta manera lo no tengo tal cual. Ya digo, si tuvierais algún problema, me lo ponéis en lo que sería en la caja de comentarios del vídeo. Eh, yo la única forma que me ha funcionado ha sido esta y según dicen varios foros, de hecho hasta los propios los propios usuarios del, del cliente ruso lo han comentado. Es eh, borrando la carpeta Doom, que al borrar la carpeta Doom obliga a que el cliente use los archivos originales que trae de Corea, que es lo que nosotros hemos hecho, forzarlos a usar los archivos coreanos al ponerle nuestra traducción lo que hacemos es meter el archivo coreano traducido por eso la cual está en coreano esto no sale en ruso porque es una simple imagen no ha cargado ya el juego porque la cliente cuando se carga por segunda vez se carga rápido cuando es por primera vez tarda un poquito si ya lo sabéis vamos a mostrar ¿vale? para que veáis que, que eso prescrito mi archivo y aún así funciona vamos a ver si nos carga esto pues me un poquito de paciencia y ya está. Ya os digo, el único inconveniente es que la escuela está en coreano. Pero es que antes estaba en ruso. Y yo creo que de ruso-coreano tiro porque me toca. ¿Veis? aceptar Nos dice que nos recomienda jugar en island. Ya que tengo que crear el personajes en island. Y este ¿Veis? Está todo esto. Esto está. Y para adentro que va. Y el juego funciona. Ya lo digo, si la cual en coreano, vuelvo a, a lo mismo. Antes estaba en ruso. ¿Se si ve feo el coreano? Sí, pero que el ruso no creo que lo entendáis. Y el coreano, por lo menos, pues mira, no sale el objetivo, no sale en inglés y no va a venir problema. Por ejemplo, para que veáis, aquí tengo una rosa Que es esta. Ok, ahí. Pues bueno, no la veo. Ahí está. ¿Dónde está la... la resina? Resina, ¿dónde está? Resina, me toca la resina. Pues lo mismo es porque será en el... No, aquí no hay falta de server. Pues ya está. Mira, aquí tengo la cuenta de campaña. Para que veáis que funciona, ¿eh? De esta manera... Estáis viendo lo de lo de la... El, lo del de NPC que me falta. Si queréis probarlo vosotros antes de aplicar el patch en inglés. Y mirar si os sale esa. ¿Veis? ¿Va todo bien? Pero vamos, que tampoco... Que si falla algo tampoco no importa. Porque ya os digo, esto es un servidor de paso. Lo que le importa es el que nos pongan en, en Gameforge o en América. Sobre todo en América. en Caramba. ¿Veis? Está todo bien. Funciona todo a la misma maravilla. Oye, pues si sí, me da cuenta que no, no, no funciona el audio. Los gráficos se me han puesto al máximo. Esto no. Y el zoom me gusta que se vea. El sonido está, está muteado. Oye, y que se escuche bien. ¿Veis? Que va todo perfecto. Eso sí, siguen hablando en puro ruso. Siguen hablando en puro ruso de la madre patria. Vamos, y brinques de potruncas. Pues bueno, chavales, apoyaros, chicos y chicas. Ciruela y ciruela, como decía... Ese. Veis que va todo perfectamente. ¿Vale? Así que bueno, sin más, y con un es de un bicocho, nos vemos hasta mañana a las 8. Gracias por ver el vídeo, un fuerte like, suscribiros, compartido... Y próximamente tendremos directo de Ion. Así que hasta la próxima. Adiós.